no se puede entrar Get to work. Set It's so intense. Okay, that don't be advised. UAV is bingo fuel. RTB for resupply. <laughs> I'll take the rear. <laughs> All friendly, it's safe, sir. Bouncy target is down. Well done. Throwing stun. tío. el nos coche Mierda, joder, no le he visto el ¿De arriba ha reventado? Me abajo, tío. Estoy aquí, eh. Ríame, morado. puta no son más. Este de la derecha, eh. Que o sea, yo que había dado a uno. El target está bajado, bien salir uno ¿Me okay, oh. No soy yo, te subo Viento que la gente, eh Arriba, de Está en el techo está en el techo, uh -huh. No, no, no, no, no, no, no, no. Sí, ah, voy por el otro lado. Por de tu ahí, Alex. Por de tu ahí. Que no baje por el... Que no baje por el lote de Estoy subiendo ya por el otro lado. ¡Ay, arriba! ¡Madre mía! ¡Uy! ¡Eh, aeropuerto! ¡Arriba! ¡Techo! ¡Te tiró! ¡Tira por mí! ¡Ay, tengo miedo! Enemy cluster strike incoming! T UAV entering the A.O. Yeah, oh. Take a fire here! Be advised, UAV is being got a loadout drop inbound. I've got a lot? Hay gente ir al frente, A la próxima target down. Well done. Va a correr hacia la izquierda. Abre la puerta sale fuera. UAV RTP for resupply. Tenemos una historia aquí dando. Me falta super. Hola, ese tío, eh. No, estaba. ¿Está Sí, sí. Me da hilo de Ah, azul de arriba, el que te dado. No se puede entrar, tío. No creo a ¿Te que sale? Es imposible ¿Sarrani? No, no tengo Asalta uno Puto idiota A ver, a ver. Ahora tengo uno aislante, ¿vale? Poder a a ayudar, poder ayudar. Es ah, imposible, es posible, tío. Es imposible, tío. O sea, hay más a la sniper. Es para que pusheamos algo que no se puede pushear. Es otro que a mí de último, pues. No f... Gas is Enemy UAV vale, eh. ¿Dónde vas a caer? Te, tenemos pasta para levantar ya uno, justamente. Mateo uno. Te hago contigo y, y, y sí, sí. te doy la pasta o qué. Si quieres. Estoy callando eh. Vale. Uy. La puta franco, cuidado. déjame ir al déjame vale, en vale, en tío, Vente conmigo, vente conmigo. Toma. Y ya salgo algo para que me apunte a mí. Apúntame, sopa Cinco. En mi cuerpo de hoy habrá como 15.000 o sea. Mira, tío, esto es una mierda, colega, Es sí, que sí, sí. no se puede jugar, tío. O sea, estamos a. No, tío, es GG, tío. Tengo cuatro tíos apuntándome, Todo lo otro vaso? Es GG, tío No tienes gente, eh. Sí. Ay.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 Tienes para levantar a uno, ¿eh? Debes al otro todavía ¿No? Ah, caigo un gulag Madre de dios Acaba de caer un gulag para revivirlo, ¿eh? Creo Ay, mierda. No, mierda! Sube, sube, izquierda Qué, Qué putada, tío Le mató Una patada Mira, Mira toda la pasta, a ver si da pa' your fight is on you're up soldier Now go sort this fucker out oh, a hijo de puta cheto bro hacker Hackeroso.